Seguimos con Anita, vamos con Desche Pro Proplay Tampoco la he escuchado <risa> Hay muchas canciones que aún tengo que descubrir de ella Pero bueno, vamos a hacerlo aquí en el concierto Vamos allá Qué guapa de verdad Ella me gusta. Y muy diferente a, a lo que escucho de Anita. No es que es súper versátil. Además, bueno, ya lo veis, muchas colaboraciones, todo el mundo quiere cantar con ella. Hey, me gusta mucho esta canción. ¡Oh! ¡Muy buena! Bueno, aquí ya se estaba haciendo de noche. Veo que, veo que ha dado de sí el concierto. Pues nada, otra canción que no había escuchado aún. La verdad que, como ya he dicho, diferente a lo que estoy acostumbrado a oír de, de Anita, pero muy buena. Me gusta también el sonido. Muy buena, muy buena. Bueno, seguimos con el siguiente vídeo, con la siguiente canción.